Un héroe no salve, no pienso esperar. Hola. Amigos, saludos y bendición para todos. Ustedes hoy estamos un día más para el canal. El día de hoy, pero antes de informar, se les comunicó porque hace días no subo un video. Se debe que tuve un cumpleaños de mi tía, querías por eso no tuve problema subir hoy en el video, amigo mío. Pero bueno, aquí les traigo este video. Hay ah, activo los comentarios. Este video, por favor, por eso me gustaría muchísimo comentar. Ahora sí recorre el video mismo. Umbrella BioSart Cointermediate Service UNCS, Servicio de Contramedidas Biológicas de Umbrella, son una unidad paramilitar creada por la Corporación Umbrella como respuesta a las medidas de seguridad contra desastres biológicos, para la protección del personal o el rescate necesario de gente importante de Umbrella. A diferencia de la U.S., otra unidad militar de Umbrella, todos los agentes de Alupx son mercenarios de diferentes partes del mundo reclutados por Umbrella para formar parte de la unidad, trabajando a sueldo. Características Los miembros del equipo son principalmente mercenarios y ex contratados a sueldos y llamados por la compañía en caso de emergencia. También son utilizados para la protección del personal importante de la compañía o rescate de alguien importante. Cabe destacar que no todos los miembros del UPS son leales a la compañía, algunos se venden al mejor postor. La unidad UPS es dirigida por el comandante en jefe, Sergei Vladimir. Vestimenta Los agentes visten pantalones de faena de color oscuro, botas de combate negras y un chaleco táctico con el logotipo de UPS en la espalda y el apellido del agente impreso en la parte superior del logotipo. Algunos visten con máscaras de combate, gorras, boinas o diferentes tipos de chaquetas de combate. Utilizan también rodilleras y coleras para protegerse esas extremidades en casos de golpes. Armas que utilizan las armas de fuego primarias de los miembros de Lux son una variedad de rifles de asalto, principalmente el M4A1, utilizado por la mayoría de los miembros, el IMIT Abortar-21 y su variante compacta el ktar 21 así como un puñado de IMI Micro Galil Rifles. Sus rifles son también equipados con una variedad de módulos láser de puntería, miras y dispositivos de iluminación tácticos o con lanzagranadas incorporados. Sus armas de fuego secundarias son variadas, desde una pistola SIG Pro SP 2009, una pistola Glock 18 a una de Eagle. El Ux fue enviado a Raccoon City el 28 de septiembre de 1998, durante el brote del virus T, enviados por Umbrella con una misión de tapadera, que era rescatar a los civiles sobrevivientes y contrarrestar cualquier amenaza del virus. Pero la misión verdadera, era desplegar a los monitores en diferentes pelotones para que cumplieran su tarea específica, que era recolectar información sobre los boss y sus habilidades en combate contra soldados experimentados y destruir toda evidencia incriminatoria que perjudique a hombre y ya. Fueron enviados en total 120 miembros de Lux, donde la mayoría murieron al entrar en combate con los zombis y los diferentes tipos de boss que habían dominado la ciudad, dejando muy dismado al equipo en general, con solo unos pocos sobrevivientes, entre ellos Carlos, Mikael, Tyrellin y Cholay. Tras la destrucción de Raccoon City, solo tres miembros del UPX lograron salir con vida de la ciudad, Carlos, Nichola y Arnold. Curiosidades. En Resident Evil, Apocalipsis se les conoce como un bella Countermeasure a Force, UPCS. De todo el escuadrón enviado a Raccoon City, solo tres miembros pudieron escapar con vida de la ciudad, Carlos, Nichola y Arnold. Muchas gracias por ver este video. Les digo la verdad, todos ustedes verán cosas divertidos y originales de este suculento de su canal amigos queridos de Youtube. Espero que el video les haya gustado y espero que te haya sorprendido el final del video. Comentar qué te pareció dale un botón arriba y qué quiere decir dale la manito arriba. Compartirlos a tu grupo o tus contactos así me estarán ayudando muchísimo. Muchas gracias y nos vemos el siguiente video. Hasta la próxima. Suscríbete.